En directo desde Murcia, ducentésimo quinto día seguido de protestas por el muro que está partiendo la ciudad en dos. Por ese monstruo metálico que estáis viendo ahí, al fondo, esa pasarela de la muerte, construida para arriesgar tu vida pasando de un lado al otro de las vías. 205 días seguidos, la gente en las vías. ...y, como siempre, la policía, a un lado y al otro de las vías, a un lado y al otro de las vías, y la gente concentrada en esta plaza de soterramiento. Aquí, aprovechando que es vacaciones, como cada noche, en estos días... ...críos, crías, zagalicos, zagalicas... ...Jorge... Sí. ...¿cómo estás? ...bien... ...¿estás bien? ...sí... ...a ver, cuéntanos, dile a la gente... ...¿tú qué quieres? ...eh... ...¿qué no, no quieres? Muro. ...muro... ...¿tú quieres muro o no quieres muro? ...no, no quiero muro... ...¿no quieres muro? ...¿para poder caminar libremente? ...sí... ...muy bien, ¿y aquí vienes con tu madre y tu abuela? ...sí... ...muy bien, ahí está... Saludos de Jorge, para su madre Irene, para su padre Juan Carlos, Juan Carlos, baja. ¿Eh? Con, con, con la luz no puede. Con la luz no puede, dice, hay mucha luz, es verdad, es verdad, tiene razón. ¿Así mejor? Dile a, dile a tu papá que algo, que, que, que baje también para las vías. Sí, es que nunca baja. Eh, que baje, que baje. Juan Carlos. Pa, Juan Carlos. Papá, ¿no? Como mi hermano. Como, tu hermano. Como tu hermano. eso es. Bueno, Jorge, vamos a ver por aquí la gente que hay. Y, y tu abuela Mavi, ¿dónde está? Ahí está. Venga, Jorge, hasta ahora. Pues aquí tenemos a los luchadores huertanos, ¿eh? La gente del futuro, la gente del presente, que también son la gente del futuro los zagales y las zagalas aquí tenemos los agentes a cada lado de las vías, el tren pasando en superficie que es precisamente lo que se pretende que no siga sucediendo y en lugar de soterrar lo que están haciendo es poner un muro para traer un tren de alta velocidad pero bueno esa es la excusa porque luego igual que lo ponen lo, lo pueden quitar ¿Qué es lo que quieren poner realmente? El corredor del Mediterráneo. Un tren de transporte de mercancías, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y la gente ya lleva reivindicando que no pasen miles de toneladas de mercancías peligrosas junto a los colegios, a los institutos, a las viviendas, a los comercios, junto a las calles de su propio barrio y no solo, y no solo no van a hacer que el tren de mercancías pase por fuera, sino que además el que va a pasar va a ser más largo y va a ir más rápido el corredor del Mediterráneo. El negocio es el negocio, las personas para después, pero eso la gente no lo quiere, la gente no lo queremos, queremos que las personas lo primero Así que las personas por arriba y el tren por abajo. 205 días seguidos. 205 días. Tú imagina dónde estabas hace 45 días. ¿Dónde estabas hace 68, 72, 83, 95? ¿Cómo? Ahora, ahora voy para allá. Cuatro catalanes, cuatro. ...ahora voy para allá y me lo cuenta. ...y en Murcia, esto ya somos una gran familia... ...ya veis la confianza que hay, somos una gran familia... ...el muro creado para dividir a la, a la gente, a las familias... bueno las nieves, está uniendo a la gente... ...el muro está, ha unido... ...a familias, a los vecinos, a las vecinas que ahora se conocen mucho más que antes, comparten más tiempo, más espacio, se han dado cuenta de que la gente es mucho más buena de lo que podrían creer. Buenas noches, Isa. Buenas noches, José Luis, Rosa, Laura, Pepe. Lulú. Y bueno, tantísimas personas que estáis ahí conectadas, ya de primeras, ya de primeras. Vamos a ver aquí las vecinas, aquí lo que están, vamos a ver. A ver. Vamos a ver aquí lo que están contando, a ver. ¿Qué está contando Inma? ¿Qué está contando Inma? A ver, a ver. ¿Cuántos catalanes hay que meter en casa de...? Cuatro, ¿quieren meter cuatro catalanes. ¿Cuatro, catalane, cuatro catalanes en su casa? No, no he dicho nada, yo si van que vayan, y si no van que no vayan. Ahora yo te digo una cosa, cuando vayan allí van a saber lo que es su terramiento, porque ¿Ahora? se va a caer la casa encima. Ey, lo que merece es que se le caiga, que salga a nivel nacional. Sí, hombre, que yo no tengo seguro ni nada de eso. ¡Claro! Que... Madre Madre día. Día. El próximo día 7... Hay que ir allí no se puede aportar. hombre escúchame me han dejado un sitio así va a pasar pero los catalanes que metan tu casa que tengan 25 26 años Más De 25 no. a 35 hasta 35 hasta vale hasta 40 hombre no hombre. no, no, no. tiene que ser todos bienvenidos lo que lo no, que, que yo, venga no, no, eso, lo que venga viejos no viejos no viejos no tu casa. A tu casa no, no, no, si van a, no, a venir van, no, van a venir a, a tu venido. casa te lleva la tercera edad ...aquí haciendo el reparto... ...solidario, no sé... ...el próximo día 7, el sábado... ...viene numerosa gente de Cataluña... ...y mucha gente de Murcia... ...los aloja en sus casas... ...y eso es lo que están aquí hablando... ...las vecinas... ¿Eh? Soy bienvenidos todos los que vengáis aquí. Yo os voy a apoyar. En vez de ir al entierro de la salida, voy a estar con vosotros. Sí, sí, yo también. Aquí a este lado, porque aquí, como así que ni te cuento. Claro. Y aquí, yo lo que pasa es que no tengo sitio para acogeros. Pero, pero Cristina Cristina tiene cuatro camas. Cuatro camas. Tengo una que me encantó. En el otro lado del río, en el otro lado del muro, se entierra la sardina, Aquí se parte el bacalao. Exactamente. Aquí, aquí va a partir el bacalao y, y, y, y, ah, y el ay. conejo. Sí. El conejo es, es carne o pescado. No, eso es el que no me queda claro. O sea, ah, es que no sale. Es del campo, es, ¿no? ¿no? Por el, el, el, por, por el, por el más corre las liebres, ¿no? Que diría el, el, el Partido el el Popular. Conejo, el conejo puede yo, ser... Yo, yo, creo carne. Sí, yo creo que es carne. Pero, sí, pero, pero, pero pescado también. Aquí tenemos la huerta revolucionada. Podse, podse. ¿Quién lo sabe? Bueno, que tiene que traer catalanes a su casa? Yo, una, una, una amiga catalana, parlo. ¿Viene amiga tuya tu casa? No, eh, momen, no en mi casa de momento... ¿Tú también, a yo lo que quiero hacer es ir para allá. Pero si y que hacer lo sea, un directo. catalanes, si no vamos a dormir en toda la noche, si, si, vamos si vamos la casa, sardina sí. la quemará a las 3 de la mañana y vamos a seguir la guerra, de fiesta, vaya, vamos a de fiesta. ¿Vaya metida el pastel de ballesta esta tarde? La guerra, la fiesta, que aquí luego no veas tú cómo se agarra... La fiesta, Sí, sí. Van a meter el pastel de ballesta. Después de estas dos horas en la cola Ha llegado diciendo que no quedaban pasteles ¿Pero qué pastel? Pues de las fiestas de primavera En el cuartel de artillería ¿No van pasteles de carne o algo? No, Un pastel de no, carne Un pastel de carne quemado Había más gente que pasteles Entonces han quedado por lo menos 10.000 personas sí, sí, Sin pastel, pastel. cabreas vivas Pero de igual, este... porque como estaba quemado No se podía comer eso y el cobarde ha salido echando peste, nada ni la cara. ¿Qué decía Sisma? Eso, que que Valleta ni ha dado la cara. la ha mandado a la policía a decirle a la gente que ya no quedaba pasteles, que se podían no, ir. La policía, y, él, y él ha cogido y se ha ido por la puerta de atrás. Encima de todo. Bueno, eso... Bueno, la pero... De la irse, ¿no? pero eso iba a decir, ¿no? ¿Eh? Siempre se va con nosotros por la puerta de atrás. No sé que por un momento digo, ¿dónde estará la, la noticia? ¿Dónde está la sorpresa? Nosotros la te invitamos te... al Balleta a venir sí para acá. Pero sorpresa, porque tú no puedes tener a 10.000 personas allí en una cola, tres horas. Habían críos y tal. Oye, porque no, si no hay dinero, si no hay presupuesto... ¿Eh? Lo que no hacer es eso con la gente. Es convocar a la gente que vaya. Es a la gente, luego... echar el viaje y luego no hemos tenido que ir a la Rosa a comernos el pastel ya ves tú que es por 1.50 que no, no merece la pena estar allí pero los críos y todo eso pues le hacía ilusión estaban las reinas de la huerta y ya manda a la policía a decir que, que nos fuéramos a nuestra casa a, a las vías que nos fuéramos a las vías mira <risa> bueno, aquí aquí que si quiere venir Ballesta a comer pipas pipas no van vale a faltar no, le no, no, con no, no, sed, sin no sas pero bueno, el, el ayuntamiento somos todos, o sea, es decir, que al final las pipas las pagaremos igualmente... Pero no, no las pagamos nosotros, que encima se las pagamos nosotros. O sea, ¿se las pago yo? Ballesta, ven aquí, te doy yo las pipas. Yo de la cara, si nada más que queremos que de la cara. Que, que, que, que, escuche, a lo, a lo, que escuche a los subciudadanos, que yo te voté. Yo te voté, pero no te voy a votar. más. Ballesta. Nada. Claro, ni bueno. yo ni mi familia. Igual le votaste con V y ahora le vas a votar con B. Sí, pero, pero, pero, pero, para echarlo. Porque... Me prometiste que iba a soterrar y no lo has cumplido. O sea que eres un falso mentiroso. Y no, mi voto ya no va para ti, lo siento. No, no. El pueblo habla, Ballesta. El Bernabé, ¿Eh? el Bernabé es más malo. Bernabé es más malo. Ballesta. No, no, la... que, dice, automático. claro, porque es que dice, dice, otro vendrá que bueno te hará. Claro, entonces claro, van trayendo a uno peor que otro y así parece que el primero es bueno, pero. Pero Valleta es muy buena para, para la fiesta. Mientras haya muro. Para la fiesta, gastarse tanto dinero en fuegos eh, artificiales y todo y, eso. Y en sí flores y, y eh, flores, que eso, sí, no. Pero que quién quiere engañar. Valletta, ¿quién quiere engañar? ¿Qué, qué, mira, me callo. Porque, porque, pero... Luego, por cierto, si sí, alguien tiene ganas de entretenerse, ya que el máster de Cifuentes da mucho juego. Aquí, pues no sé, si en la época que fue rector. José Ballesta pasarían cosas, pero ahora que Rocky Ortiz creo que está en la uni bueno, universidad, ¿no? Rocky Ortiz, espérate, no te, lo, no te lo pierdas, que me fui a comer. Fue Jueves Santo, fui a comer y estaba comiendo Rocky Ortiz en lado mío. Y un camarero le dije: Digo, mira, está Rocky Ortiz. Y me salta el camarero: Gracias a Rocky Ortiz estoy estudiando otra vez yo. Dice, porque me echaron de la carrera y me ha vuelto a meter él. Dice, porque me dedicaba. Estaba estudiando y me dedicaba al fútbol. Y me suspendieron todas, me las suspendieron todas. Dice, y, y hablé con Roque Ortiz y me han admitido otra vez la carrera. ¿A, la, a dedo? A dedo, a, totalmente. Me quedé me quedé alucinada. Digo, digo, digo, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Digo, o sea, que te metió Roque Ortiz suspendiendo todas las asignaturas Dice sí, gracias a él estuvo, he vuelto a estudiar. Digo, claro, ¿ves? Roque Ortiz intermedió entre Dios y el camarero. ¿Qué pasa? Que él tiene mano y mi hija y mi hija, y mi mi hija hija que está estudiando no, no tiene a Roque Ortiz, que lo tiene que sacar por sus propios méritos. Es lo mismo que ha pasado con la Cifuente, ¿eh? y así van a dedo. Bueno, o sea, la, la Universidad de Murcia tiene bastante tela donde cortar ahí, ¿eh? Si algún periodista entrase... ¡Madre mía! Si destaparan ahí cosas. Madre mía, y las que, te, las que nos estamos... En esa, en esa, debajo de esa alfombra metafórica sale polvo y ser seres vivos por descubrir. Eh, salen culebras, salen culebras, y ratas, y, y, y, y sinvergüenza, y cosas que cada vez te indignan más. su abuela me dijo a mí que era aquí. De. Sí, no, fue viernes fue santo, iba vestido de nazareno, y allí comiendo con toda la familia. Y me Todavía dijo, gracias, queda, gracias queda. a Roque Ortiz estoy estudiando yo, y así tan, tan satisfecho. Que la había... Encima, ¿no? Encima todo satisfecho, que la había colocado, la había metido Roque Ortiz a volver a estudiar. Que la había suspendido todas, pero es que el chico dice, es que la había suspendido todas. ¿Me mejor es que le ha animado a que siga estudiando. Sí, sí le ha animado, claro. Pero creo eh... dado... no creo yo no, que le haya le dado la No, la... no, que lo metió <muchas> a re... la... El... El... El... Exactamente, allí en la el administración le diría, vuelve a metir... admitirlo, y al otro que... Al otro no. Al otro no, porque a lo mejor el otro no chupa. Pero es que lo curioso es que se supone que nos debería dar vergüenza el aceptar cierto tráfico de influencias, el aceptar enchufismo. Pero es que no solo no da vergüenza, sino que además uno presume, como diciendo, eh que yo soy el elegido, imagínate. ¿sabes? O sea, es que ya no solamente no nos da vergüenza, eso es terrible, eso es terrible. Lo que hace falta es tener una cierta educación social y decir, oye. Eh, si he suspendido todas, he suspendido todas. Ya pasará y si he aprobado todas, he aprobado todas, lo que sea. ¿Eh? No, he no perderos el periscope, pero ninguno, <risa> ninguno, porque vaya a descubrir muchos secretos. Bombón. Jesús, toma un bombón. Qué rico, eh. Jesús, ha cenado ya. Sí. Entonces sí. Sí, seguro, ¿la has visto? Yo no me entero, ya cena, ya no me entero. Bueno, pues, Isma, ¿Y tu nombre? Marigalme. Marigalme, ¿ve? ¿eh? Siempre. Marigalme. Entrevista Antonio. Antonio, ¿quieres hablar? Bien, queremos un hombre. Dice, dice que está fónico, Antonio, ¿eh? Ven aquí, aquí, aquí. No, no, no. Nos quiere, nos no, no quiere convencer Antonio de que está fónico. Ven aquí, Antonio. Antonio. Si Antonio no viene para acá Nosotros, no, vamos, nosotros para vamos para Antonio Venga Venga Antonio, vamos, Antonio. Venga Venga Venga Venga Venga Venga Venga Venga Venga Venga Venga Que me no conozco hoy, Va hoy, hoy tienes que hablar Va muy elegante Yo no Yo Venga. Venga. El, no, el otro día fue a llamarnos la atención Vale, vale, Ahí El otro día Ya hemos pillado Antonio Antonio El otro día fue a llamarnos la atención Que decía Que estaba unos días sin vernos por aquí Es que Escucha, que, que yo me pongo la me pongo taja cuando hablo aquí delante. Me, me, me afrontaste el otro día, pues ahora es pillado a ti, para que veas dir... que, vea que los políticos también lo pagan. Tú, tú dirás. me afrontó a mí, así que políticos, vosotros, sí. No hagas caso de lo que dices, no, no hagas a ver, caso. Y ahora no lo va a pagar él. ¿Quieres como así? ¿La, ah, la, bueno, muy... claro, me... Mira, tú cuando quieras hablar yo, algo así. Cuando... <risa> <risa> El micrófono de oro Antonio visita, visita todos los días la obra del AVE Y dice que no están haciendo nada, absolutamente nada no, Sí, sí, están haciendo, sí están, ¿Están haciendo, haciendo Están haciendo, pero no, no lo que deben Están haciendo los muros de... Ah, bueno, eso sí, están haciendo los muros pantalla ah, okay. eh, Lo que no sabemos hasta cuándo van a seguir haciendo ¿Cuántos kilómetros llevan metros llevan ya? Eso ya no lo sé, yo no lo medí, no me dejan entrar ¿Entonces cómo lo has visto? Desde de lejos se ve <risa> Yo desde lejos no veo Tú te subes a un segundo piso, a un tercero, se ve. Pero, hombre, por la orilla de la vía, aquí. ¿Pero a qué piso te sube? A un edificio que hay ahí, adelante. A ver, a ver. A ver eh, an Antonio no va a contar... Antonio no va a... a ver, Antonio no va a contar la fuente, ¿eh? Antonio tiene que preservar su fuente. Cuenta los datos. Antonio, cuenta los datos. ...que mi confidente, yo no... No sé, se puede, eh, no se puede, claro... ...mi puente claro. eso si es puente un secreto... No se puede. Que te, te no es. ...pero son datos reales, son datos Pero, ciertos, certeros... Bueno, bueno, ...certeros, perfectamente... Cuánto, cuántos trabajadores ves tú allí agachando el lomo? Poco, poco, poco... poco. el agujero <risa> ¿tanto poco ¿Tanto paro que hay? ¿Tanto eh, paro, Antonio? Es que cuesta mucho hacer eso... ...eso... Entonces, eh, ...y luego... No, eh, comentaba, comentaba el gobierno que la obra la, la, la podía ver cualquiera, ¿no? Que comentaba el gobierno que cualquiera que quisiera podía ir a, a ver la obra, que la obra es abierta. Eso, eso no es cierto. Eso para entrar ahí a que pedís permiso, que te lo concedan y... y... Dijeron, dijeron, quien quiera comprobar que se está soterrando, que venga y lo vea. Absolutamente falso. Eso es una, una falsedad, pero vamos, totalmente. Eso es mentira, eso no es cierto. ...eso para entrar ahí hay que pedir permiso... ...una comisión que lo concedan... ...y un grupo no para una persona sola... ...sino una reunión de X personas... ...y entonces... ...pero bueno allí si entras poco va a ver... ...porque lo que hay hecho es... ...estar debajo tierra, es decir que no se ve... ...por lo tanto mismo... ...se ve los metros que han hecho pero nada más... ...y metros porque ya... A, ...al tiempo que lleva se supone que... ...comenzaron el 14 el 15 de noviembre... A Luego decían que habían hecho no sé cuántos metros Yo ahora mismo eh, y metros que ya deberían llegar las tuneladoras. Y... No, ¿Tú, pero tú, ¿tú pero has visto una tuneladora? Es, es que esa máquina no va a venir. Es que no se va a hacer de esa manera. Eso se va a hacer excavación hacia el abierto. Es como se van a hacer la excavación, no con tuneladora. Eso nada, eso olvídate. Eso se hace los muros, pantalla y después se hace la excavación con una máquina excavadora, camiones y ma sacando material. Así, ¿cómo se va a hacer? Y primero dijeron que el, el AVE iba a llegar para 2000, no sé, no sé, la primera fecha no sé cuál fue, pero yo, yo sé que el delegado de gobierno dijo que en el 2015 no hemos tomado la uva, eh, la Puerta del Sol yendo en pues una un AVE. 16, 17, 18, esto no tiene pinta de acabarse el 19, he escuchado y leído en algunos medios que dicen que para el 2020, ¿esto qué es? Hoy no se soterra, mañana sí, como es, el hoy no se fía, mañana sí. Todo eso es una mentira más de tantas que dice este gobierno. Es posible que se soterre, pero puede pasar a lo mejor siete, ocho años. ¿Y Mientras, muro. Muro y escalera. Y el barrio cada vez deteriorándose más. Bueno, por supuesto que sí. Eso es así. Y luego, bueno, eso es lo que tenemos. llegará un día que dirá: ¿y para qué vamos a derribar el muro? Para que toda esa gente. Porque venga para acá, me tenga el miedo, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar dinero en eso? Pudiéndolo gastar en pensiones o en otras cosas, es decir. Se inventarán cualquier cosa con tal de no tirar bueno, el muro. Todo es posible. En Valladolid le, le dijeron que primero el tren en superficie, luego soterrado y luego ya, como sí. había crisis, no había dinero para soterrar. ¿Eso? Y llevan más de 10 años. Eso es lo que ha pasado allí en Valladolid. Eso no significa que aquí ocurra también. Lo que pasa es que es posible. Sabiendo el gobierno que es y como lo, todos los años que nos están mintiendo, por, por, por supuesto ya no podemos creer mucho de lo que dicen. Y ahí está la, la cosa. Pero bueno, tenemos que dentro de lo malo tener que, que tener un poco de confianza. Bueno, la confianza en las personas. La, la gente somos los que cambiamos las cosas. No, no, no es, es, es, es, en los políticos. No político. En las personas. Las personas. ¿Eh? Y luego ya los políticos que se vean obligados a representar lo que las personas quieren. Sean del color que sea Lo que pasa es que lo hacen al revés. Quieren obligar a la gente Exacto. a que haga lo que ellos quieren, sean si de sea también. también. Eso puede, gracias. Eso sí. Muy bien, Antonio. Claro, un saludo. <risa> ah, aquí, hombre, Antonio. <risa> claro, aquí la gente somos los medios. En la cámara, eh, Cristina. Eh, ahí. A la cámara, Cristina. La gente somos los medios. Y aquí tenemos también a Ángel García. No, para allá. a ver dije, dije que se iba a publicar una carta de, de Loli García que, es, que habla de la pasarela y que da la impresión de quien va a ser la usuaria mayoritaria de la pasarela porque aunque los hombres también pasemos pero van a ser las madres y las abuelas las que tendrán que tirar del carro de la compra del ...de la silleta del bebé... ...o acompañar a los hijos o nietos a los colegios... ...y entonces en ese sentido... ...mañana la opinión... Eh, ...publica y como ha sido de un día para otro... ...va a salir en las cartas al director... ...lo digo para que... ...si compráis el periódico... ...compráis la opinión... ...y leéis una carta que creo que... que os va ...os va a gustar leerla... ...porque es lo que siente una mujer... ...ante ese mamotreto impresionante... ...que da susto mirarlo... Y más, ...y más susto dará... ...tener que utilizarlo... ...bueno, eso por un lado... ...la opinión de mañana... ...y recordaros... Eh, ...la rueda de prensa... ...que mañana la Cámara de Comercio organiza... ...ya sabéis, en la calle Sociedad... ...a las once y media... Es, una, ...es un acto de bombo y platillo... ...de, de, de esta llegada del ave en superficie y es la presentación de un estudio de impacto económico del ave en murcia eh, fijaos que fijaos que dice mucho de lo que está pensando el partido popular y quien está gestionando la llegada del ave no dice impacto social dice impacto económico pues está claro que lo único que le interesa es la no son las personas, no es el impacto en las personas, sino el impacto económico, y nos van a, nos van a contar un, un canto de sirena diciendo toda la riqueza que va a crear ese ave en superficie que nos quieren traer a toda costa. Es un acto en el que eh, no sé el acceso que permitirán, porque es una rueda de prensa y por concepto está dedicada a, la, a los periodistas, a los medios de discusión, pero eh, creo que algunos de nosotros, todos no, algunos de nosotros nos permitirán entrar y vamos a tratar de, de, de estar tres o cuatro o cinco de nosotros, los que podamos huir entre ellos, como uno de los que van a estar acompañando y de alguna manera eh, respaldando ese estudio, es el Colegio de Ingenieros de Caminos de la Región de Murcia. Nosotros tenemos la suerte de tener a uno de ellos, que es el amigo Luis, que junto con, con Juan Vicente han hecho esos informes magníficos que los tiene la Fiscalía. Pues pienso que alguno de ellos es interesante que suba, porque va a ser su colegio profesional el que va a estar respaldando la llegada respaldando la llegada en superficie y el impacto económico, económico que no el impacto social impacto económico que en todo caso si se produce, si se produjera va a ser a costa de un declive económico también no solo social de los bar, de, de los barrios como Santiago el Mayor que quedan a este lado de, esa, de ese muro que va a ser infranqueable eh, a excepción de este mamotreto, que yo creo que debe quedar como un monumento inerte y no usado por los vecinos de, de Santiago del Mayor. Y, y nada más. Eh, por otra parte, sabéis que todos los medios de Cataluña están interesados en, en, en lo nuestro y van a venir desde mañana, van a estar eh, la TV3 que es como la, la televisión oficial de Cataluña, lo que aquí es televisión, la 1 de, de televisión española, pues en Cataluña es la TV3. Eh, vienen y van a estar mañana, pasado y el sábado. Eh, han contactado conmigo y como los, las productoras de televisión son empresas distintas, resulta que vienen de la TV3 y no sabían unos que venían otros. Eh, eh, así de descoordinados están, pero bueno, mañana a partir de mañana a mediodía nos tiene citados a a Paco el Carnicero a Ana, la abuela y a mí y vendrán aquí no sé a qué hora, a partir de mediodía estarán aquí, es el tiempo que eh, que van a tener de viaje y eh, por la tarde harán su trabajo eh, ese programa y pasado estará otro programa de la, de la, de la TV3 y así el sábado también eh, trabajando para lo, lo, los noticiarios de, de Cataluña. Y nada más, por mi parte he terminado, recordaros esto, y si mañana decidís acompañarnos en, en, la, en la Cámara de Comercio, pues bueno, a, a lo mejor no nos dejan subir, pero sí sería posible que estuviéramos con estas pancartas nuestras pequeñas de... Eh, de no alabes sin soterramiento o algo de, de estas pacartas de mano que hemos salido otras veces por la calle eh, para que para que eh, sepan que estamos alerta de ese estudio de, ese de impacto económico y pedimos que también se tenga en cuenta el, estudio, el impacto eh, sociológico, que para nosotros es más importante. Eh, por mi parte, nada más. Hasta, hasta entonces, hasta mañana. Pues hasta aquí la intervención de el portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, anunciando la actividad de mañana en, en la cámara. ...así ah, Antonio me lo confirma... ...Antonio... ...¿a qué hora es lo de mañana... De, ...del impacto... ...a las once y media, ¿dónde? ...en el, la Cámara de Comercio... ...Cámara de Comercio, eso es, verdad... ...a las once y media... Pues no sé qué calle. No. ...la Cámara de Comercio está... Eh, Cámara de Comercio... No. ...Jabonerías, puede ser... No, no, ...puede ser, ¿eh? está ...sí, eso está en la Cámara de Comercio... Está por la Gran Vía a la derecha, en la Ayuda para Trapería. ¿Por jabonería, puede ser? Sí, antes jabonería, de aquí pasa por la Glorieta y en dirección jabonería. Sí. Ah, eh, aquí. <risa> y luego comentaba, comentaba también de que van a venir, claro, dos, dos, dos productoras diferentes. No sé de qué programa, a ver si me entero y os lo digo. Porque, claro, no es lo mismo que venga de un programa que de otro es decir. en cada programa también tratan los temas de forma diferente el otro día, el sábado, se emitió el reportaje en en, en Cataluña Radio se emitió en Solidaris el sábado a las 3 que lo, lo podéis escuchar de nuevo en el podcast de Solidaris también el diario que estuvo aquí Dani Que sí. ahora, ahora. y han publicado también el artículo en el diario Ara luego también os pondré el enlace que no muro, que no, que no. y tenemos que no muro, hoy a Julia madre, que, no, que nos va que no a dar un mensaje muro, en alemán en que no alemán para compartir luego este Periscope en que no alemán así que ahora Vamos a ver lo que nos dice en alemán y luego que nos lo traduzca a castellano. ¿Os parece bien? Vamos con ella. Que está aquí pasando unos días. A ver. Julia. ¿Qué tal? Buenas. A ver. Estaba aquí comentando que vas a explicar esto en alemán para poderlo difundir también en Alemania, ¿no? que en Alemania se sepa que en un lugar recóndito del sur de Europa la gente lleva más de 200 días a la calle y que allí también como tengan que luchar, que se anime ¿eh? que hagan una murcianada y se anime Coméntales allí, comenta, resume toda esta lucha social que llevamos aquí cuando tú quieras comenta <risa> Ja, guten Abend. Hier sind wir heute in den Tag 204 von diesem ganz friedlichen und äh, tief Treffen hier von einer Nachbarschaft, die sieht, wie die Stadt in zwei Teile geteilt wird. Ähm, und zwar wegen einer schrecklich äh, ungünstigen Politik, die nur denkt an... Äh, Freunde und äh, ökonomische Interesse. Ähm, man muss auch wissen, dass, dass äh, Mauern nicht nur in der USA gebaut werden oder in Palästinien und Israel, sondern auch hier in Spanien, in Europa. Mauern, die die Leute trennen und das, das, das Zusammenleben äh, viel schwieriger machen. Äh, Das alles wird natürlich von der Regierung äh, gedämpft, und nicht nur gedämpft, sondern ignoriert, also keine Presse informiert über diesen Alltag, äh, keine Medien kommen und berichten, äh, die Nachbarn, die fast alle Rentner und einfache Familie sind, werden als Terroristen präsentiert und äh, naja... Wie gesagt, 204 Tage sind hier die Nachbarn und die zeigen klar und friedlich, dass die nicht getrennt werden möchten. Wir werden weiter informieren. Tschüss. Muy bien, Julia. ¿Qué es lo que has comentado? Bueno, comentando que esto está pasando aquí, o sea, que no pasa solamente en Palestina, en Israel, en Estados Unidos, con la frontera de México, sino que está pasando aquí en el centro de Europa y que se acalla, se acalla, no se informa y no se difunde. Y se criminaliza a, a ciudadanos, pero de la manera más frívola posible. Muy bien, pues luego hay que mirar el minuto exacto, que debe estar en torno al 31 32, ¿vale? Y cuando se comparte, fíjate, que cuando se comparte el enlace, verás el enlace de Periscope y al final una interrogación T igual 31, el símbolo ampersand, y luego eh, S igual 00 o lo que sea, ¿no? Que es el minuto y segundo exacto a partir del cual comienza tu intervención. Entonces eso, luego lo puedes poner en un en, en, en un tuit. Me puedes preguntar, me puedes preguntar eh, por Twitter, lo que sea que te pase el enlace y te lo paso yo si hay alguna dificultad, ¿vale? ¿El qué? ¿Qué no, decían por aquí? Me que que es increíble, sería una buena oportunidad para hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que puedes hacer varias intervenciones algo... y cada intervención para un tuit diferente. Sí, mañana vuelvo, a lo mejor me preparo. Algo. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, porque luego puedo ver los comentarios claro, y claro. lo que la gente diga, ah, que traduzca esto, que cuente sobre o, esto. O incluso ahora mismo, pues hacer otra intervención, entonces, en otro tuit. Esto es la vida en directo. Mira, aquí, Cebilindra te estás diciendo que sí, que está entusiasmada de, de, de ver. Eh, es que Murcia tiene aquí un poder impresionante, ¿eh? Aquí, no es que estamos acostumbrados, somos huertanos y huertanas, estamos acostumbrados a meternos en, en berenjenales. <risa> ¿Eh? Sí, verdad. Estoy de vueltano. Se me ha tarde. ¿Y ¿Cómo se dice no queremos muro que no en alemán? Wir wollen keine Mauer. ¿Cómo? Wir Dijo. wollen keine Mauer. Wir wollen keine Mauer. Bien. Bien. Wir. Bien. Bien. En nosotros. Sí. Wollen de querer. Wollen. Sí, como wollen, en catalán igual. Wollen. Wollen. Keine. Keine. Mauer. Mauer. Bien. Bio Bolen, Kainer of Mauer. Volen? Kainer? Kainen? Mauer. Bueno. Lo sí, escrito. Lo podemos escribir. Mira, vamos, vamos a hacerlo. Vamos a Venga. ver. Dice, uh, eso hay que practicarlo, José Antonio. Desde luego que hay que practicarlo. A ver, toma un momento esto. Venga. Sujeta un momento esto. Sí. Vamos a ver. Ah, que puedes escribir aquí. ¿Qué nivel se tiene compañía? ¿Ha visto para José? Murcia, y estamos preparando también estamos preparando otro mensaje en francés. Así, ah, Gonzalo. Sí, ¿no? Y bueno, ya ni que contar. Si es que... queréis, lo cuento en portugués Tam también. También. Sí. Esta Julia, madre <risa> mía. Está muy... portugués. Claro que sí. Pero en portugués, ¿cómo sería no queremos muro en portugués? No queremos muro. Lo vivos, es? Vale, vale, pero mira, vamos a hacer una cosa. No, no gustamos de muro, no queremos muro. <risa> vamos a ver, mira. A ver. Sujeta un momento esto. Ahí está. Ahí te lo han escrito. Vir. Vir. Isa, que... escríbelo otra vez, Isa. Escríbelo. Vamos a ver si Isa nos escribe otra vez en alemán. Aquí estamos en Murcia, 205 días ya seguidos contra no, el muro. Doscientos, 200, doscientos. Ha dicho 204, bueno. Doscientos. ...vamos a ver si se escribe eso... ...nos da tiempo... ...y mientras vamos a escribirlo en portugués. Estamos creando mensajes internacionales... ...eh, porque esto... ...porque esto es una lucha... ...que atañe a la dignidad de las personas... ...en todos los países hay personas... ...esto es una defensa de los derechos humanos... ...en todos los países hay humanos... ...y así que... ...en este ducentésimo quinto día seguido... ...que se dice muy pronto, ducentésimo quinto día. ¿eh? Sí, sí, 205. ¿eh? Desde el 12 de septiembre. ¿Sabes si podemos hacerlo en hashtag con distintos idiomas? Comenta José Antonio. Pues mira. Sí, sí. Eh, cada, cada tweet en su idioma correspondiente y en el hashtag correspondiente. Marta, ¿te han llegado ya la, las camisetas, las chapas y todo eso? Civilindra, tengo pendiente... Eh, mostrarte el Mostrarte el Periscope grabado en la escantarilla eh, Que está aquí también Isa Que me lo recordó, eh. no se me olvida tengo, Lo tengo ahí Y lo voy a A pasar el enlace eh. Y si aún no Hasta la, hasta el, el viernes Sí, mira, espérate, ya, vamos a hacer una cosa hasta ahí está bien o no sí. Sí, sí, sí. Vale. Ahora te lo pongo en alemán vale pues no entonces mira cuando te lo autocorrija le da hacia arriba ah, vale. y te respeta la palabra anterior estamos en Murcia 205 días estamos aquí con Julia que Que le, le podemos decir de escribir un mensaje en Panocho pero estamos diciendo que lo haga en alemán y bueno ella se está ofreciendo voluntariamente en portugués, ha dicho ahora. ¿Eh? En portugués. Que esto lo sepa Tutón. Vale. Sujeta un momento. Estoy poniendo la pegatina bien. ¿De qué? Ah. Vale. A ver. Espera. A Yatina. Dani. La... mirar vamos a crear un mensaje en portugués vamos a crear un mensaje en portugués antes de eso os dejo con Dani Dani os comentará ahora mismo para quien no lo sepa y para quien lo sepa que se horrorice un poquito más la pasarela cómo está y volvemos con un mensaje en portugués vale en unos instantes ...en Murcia, 205 días, en portugués. Buenas noches... ...vamos a ver que José Luis nos va a explicar unos planos que ha construido él... ...sobre cómo se quedará la pasarela... ...buenas noches José Luis... ...hola, buenas noches... ...a todos vosotros que me estáis viendo en estos momentos... ...¿hay mucha gente?... ...ahora mismo 44... Pero... ...bueno 44... ...si habéis venido por aquí... ...ya la pasarela está en un principio bastante avanzada... Eh, ...yo aquí dibujé... ...tres tramos... ...y dos tramos, porque así fue en el primer proyecto que, que salía... Eh, han hecho dos tramos arriba y el resto de tramos, los tres restantes, están a partir de esta plata. de esta de este meseta de descanso. Eh, hacia arriba se ve, si sí, sí. se enfoca hacia arriba. La pasarela tiene unos 50 peldaños de 17 centímetros y medio de altura. Se sube a unos 7,80 metros de altura. a un nivel de, de tres plantas de forjado y a 780 metros de altura y unos 30 metros hacia cruzar o sea, al otro lado en la parte de torre de, de romo eh, solamente hay cinco tramos cada uno de 10 peldaños también de 17 centímetros y medio de, de altura y los ascensores que van ahí hacia, hacia la izquierda en este lado de momento no tengo muy claro cómo lo van a hacer porque no hay una estructura para, para ellos todavía que hayan iniciado. Pero vamos, se ve bastante bastante claro y bastante alta la, la pasarela. Espero que esto, los políticos pues sepan que va a ser una hora provisional, como ellos dicen, de dos años. Que lo veo muy difícil, esta inversión, cuando es una inversión que va a ser perenne. Ellos lo saben muy bien, pero... ...no están vendiendo a todos los murcianos, el AVE... ...a, a costa de, del corredor mediterráneo... ...para el transporte de cualquier clase de mercancía... ...esa es la única finalidad que tiene esto... ...porque aquí el AVE, AVE como tal... ...puro y duro, como técnicamente está desarrollado... ...en, otro, en otras ciudades... ...aquí yo creo que no va a venir... ...porque la estación del cambio es una estación pequeña... ...un carril de acceso y un carril... ...y el mismo carril de salida... Si ocurre un accidente yendo para allá, un coche de bomberos, ambulancia o policía no podrá llegar por ante cualquier emergencia a la estación de ferrocarriles. Y eso va a ser un colapso. En fin, los técnicos se supone que saben más que el sentido común del resto de los murcianos. Os invito a que paséis por aquí alguna noche. Mañana jueves es una gran noche que va a haber un espectáculo musical, ¿no? Viene amores a quien. Muerto, exactamente. Eh, y se anima bastante el local, el sitio este que es nuestro local, es la calle, la plaza de soterramiento. Aquí podéis participar en todas las opiniones que podéis... Estamos abiertos a cualquier clase de opinión que el personal nos quiera dar. Y en principio, pues nada, otra tantas como tantas noches hemos pasado aquí, pues lamentablemente... Esto no para, haga frío, calor, lluvia o viento, ¿no, Dani? Sí, aquí estamos todas las noches. En fin, pues nada, buenas noches, ¿eh? un saludo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por esta breve explicación de la monstruosidad que nos han puesto aquí. Aquí podemos observar este es el tramo que nos ha dicho José Luis de 30 y pico metros de largo que cumple la función de pasarela. Según nuestro ayuntamiento va con unos cristales antivandálicos que son estos. No sabemos antivandálicos, mide dos metros, cualquier persona alcanza para llegar. Esto que vemos aquí dentro son los cimientos que sujeta la pasarela, son los cimientos que están construidos sobre una acequia, por aquí antes pasaba una acequia, hay documentación gráfica, se dice que son ilegales, esto es lo que sujeta toneladas y toneladas y lo que sujeta el paso de miles de vecinos que pasan por aquí al día. Así de seguro es lo que nos han puesto aquí para los barrios del sur. Se nota que por aquí no van, a, no van a pasar ni políticos, ni hijos de políticos, ni nada. Pero bueno, por eso estamos aquí ya ciento. no, ciento, no, 205 noches seguidas. Ya con tantas noches se me, se me va la cabeza. Aquí de nuevo, Julia se nos ha ido, mañana vamos a hacer los mensajes en portugués y en alemán. Hoy vamos a hacer ensayos, vamos a hacer ensayos de no queremos muro en portugués y no queremos muro en alemán. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos este ensayo. A ver si me busco también ayudante. ...nadie con un carrito, por lo que veo tampoco... ...nadie con un carrito de crío, cría... ...ah, pf, madre mía, eh, la pasarela está... Eh. ...pero además, mirar, eh, ...en Murcia... ...en Murcia, por la mañana... ...suele amanecer... Eh, ...muchísimas veces... ...la hierba blanca... ...de la escarcha que ha caído... ...es decir, la... ...probabilidad de que se acumule una pequeña... ...placa de hielo... ...en la, en la pasarela... ...es alta... Y eso lo que hará, eso lo que hará, será provocar resbalones, ¿eh? que la gente caiga. Eso demonizará más a la gente y la gente no querrá utilizar la pasarela. Así que esta lucha va a seguir, va a seguir el tiempo que haga falta. No vamos a esperar a que ocurran de gracia humana. No lo vamos a esperar. Aquí lo que se va a hacer es que se impidan precisamente todas esas barbaridades, todos esos crímenes, porque no dejan de ser crímenes. Y la gente lleva aquí 205 días luchando y lo que quede hasta conseguirlo, hasta lograrlo. Es buena idea porque pueden ver esta lucha de gente en ese idioma. Claro que sí. En, en portugués. Porque eh, es importante demostrar que la gente lucha, eh, darlo a conocer, es muy, muy importante. Igual que uno compra un producto, pues no sé, la Coca-Cola, ¿no? Y se anuncia en tantísimos países. La dignidad, ¿dónde se anuncia? ¿Dónde se anuncia la solidaridad? ¿Dónde se anuncia la compasión? ¿Dónde? Pues la tenemos que anunciar nosotros. ...la ballesta... No, ...ah, se le quita a José... ...se va a quedar como la ballesta... La ballesta. ...la ballesta... ...Pepi y Antonio Pepi... ...si no te llamas que en cinco minutos venimos... ...vuelve... ...tenemos el coche no, no en la cara... ...pues no ponen la guillotina, vamos a poner la ballesta... ...la ballesta, desde luego es un arma... ...es un arma de destrucción humana... Solamente, ...es un arma ¿verdad? de guerra eso... ...eh, es un arma terrible... Muy bien, muy bien, la ballesta, eh, la ballesta, ahí podéis ver la ballesta, ha ido, claro, se hace por, e e por economía del lenguaje, ¿Eh? la pasarela José Ballesta, la pasarela José Ballesta, pues pasarela José suena como la ballesta, la ballesta, Más por... claro. Más popular, como su partido. Claro, exactamente. ¿Como su partido? En honor a él. La Ballesta. El que decía que iba a venir un día a decirnos todos los planes que tenía para él. ¿Verdad? El, claro, claro. que su ex concejal, que decía que tenía el dinero suficiente para dejar esto como el mejor barrio de, de, de Murcia. Y eso me lo dijo a mí personalmente. Bien, pues, a ver... Vamos a ver si hacemos un ensayo de No queremos muro en portugués. Vamos a ver la gente si se nos anima. No, queremos una pared. Aquí están las vecinas ensayando No queremos muro en portugués. Vamos a ver cómo sale este ensayo. ¿Quieres que te grabe? No queremos no, no, no, no, pero dice que se nos la boca, nos el otro tiene el muro se nos llena. ...estamos aquí, estamos en Murcia... ...llevamos ya 205 noches seguidas... ...205... ...en contra de un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos... ...en contra de la llegada del ave en superficie... ...y por eso los murcianos y las murcianas de los barrios del sur... ...llevan 205 noches... ...saliendo para decir que no quieren un muro. Vamos a decir alto y claro... ¡En portugués! Eh, eh, lo que pasa es que, ¿qué en Portugal? O sea, ¿qué en portugués? No sé cómo es, ¿qué en portugués? ¿Cómo se llamará qué? Porque se dice que no. A ver, un momento. Vamos a ver cómo se dice qué en portugués, es lo único que, que, no, que nos falta. Sí. Vamos a ver. Estamos preparando un ensayo para mañana. No Igual. Venga. <risa> ¡Ah, ¡Qué desafío! Me estás tirando pipa desafiadamente, ¿eh? Y casi me llega, casi me llega a los ojos. Eso son ya 605 euros, por lo menos. ¡Eh! ¡Eh! Madre mía, Paco, ya sabéis, está multado por, por tirar pipa desafiadamente. Ya veis el estilo que tiene, ¿eh? De, de aquí, de aquí a las Olimpiadas, de aquí a las, a las Olimpiadas, Paco. Venga. ¡Eh! ¡Eh! <risa> Venga. Que no, que, no, que no queremos muro. Que no queremos eh, muro. Que no queremos muro. Que no queremos muro. Que no queremos muro. Repetí. Pero, a ver, Vamos a ver. Repetí. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no queremos muro.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 Ahora, y ahora nos vamos a preparar para ya ir de nota, ¿eh? Para ir de nota. Vamos a sacar lo que Cifuentes en el máster, un notable. ¿eh? En alemán, en alemán. Vamos a ver. ¿Eh? Pero nosotros somos murcianos, nosotros nos esforzamos. Ahí está el asunto. Vamos a ver. Eso es, eso es, eso es en alemán canijero. Eso también es muy desafiante. Ahí lo tenemos, ¿eh? Vía bolen caine, magua. A ver, A ver. Ah, yo lo digo, a ver. <risa> Venga. Ahí. Magua. Vía, vía, así como... Vía, vía. No, no, pero es como mordiéndose el labio, mordiéndose el labio. Vía, vía. Ahí, venga. Eso es. Vía, volen, caen en magua. Vía, volen, caen en magua. Venga, vamos, Paco. Venga. Sí, sí, pero como mordido el labio, vía, volen, volen. Vía, vía, vía. Sí, vía, vía, vía, vía. vía volen, caen en magua. Eso es, que come muchas pipas, Paco. Come muchas pipas y luego el alemán se te atraganta, Paco. Paco. Las pipas sin ser. Venga. Está en la pronunciación. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Venga. Vamos. Espera, espera, espera. espera, espera. Punto, una hora, un, una hora un sí, pero ahora estupendo si lo decimos todo a la vez ya eh, de sí de notable es eh, de notable. Vía volen kainem agua. Vía volen kainem agua. ¡Vía boel, caine, magua! ¡Vía boel, caine, magua! ¡Vía boel, caine, magua! ¡Vía boel, caine, magua! ¡Vía boel, caine, magua! Pues aquí lo tenemos, ¿eh? Lo vamos a decir en todo idioma, en todos los idiomas. ¿Eh? En chino. Un día le un día le pregunté a una china de ahí de un bazar, ¿vale? Bueno, no sabía ni castellano. Porque yo le dije si sabía algo del muro o, o cómo poner que no queremos muro en chino. y no, y no sabía castellano. O sea que era o sea, los números y decir euros. Hay que buscar chinos que sepan. En mi barrio sí que hay chinos que saben muy bien castellano. Hay una hay una china joven, hay una, una china joven que pasa, de hablar panucho a hablar chino. A uno pero, pero vamos, que no te entera un pico, ¿sabes? Eh, sí sí sí, es de aquí, soy de aquí, sí sí. Sí sí. Claro. ¿Portugués? La ¿En alemán? La que animal. decíamos que no queremos muros, pero que decíamos... La portugués, la portugués. la portuguesa. Esa es la portugués. Nao. Nao. Nao. ¿Aquí no hay quien echa la foto? ¿Eh? ¿Eh? Nao ha hecho la foto también. Now. Mira, porque ah, quiere. No queremos muros. Al final muro. terminamos aprendiendo idioma. <risa> en chino si no lo aquí podemos. Aquí tenemos clases. Todo bien lo que pone? Si te hicieras como un menú. Aquí lo tiene. la foto la tiene para los dos. Ah, mira, pues ahora aquí la toco. ¡Ostras, no te vayas! ¡Claro! ¡Claro! Si esto lo pones y el Google te lo dice, o el Bing, o el buscador que sea. No queremos muro En ruso también. Vamos a ver. No, no. Mañana, esto es porque mañana viene de nuevo Julia, que... ...mientras nosotros estemos diciendo... ...en portugués que no queremos muro... ...ella va a estar con el micrófono... ...explicando todo el relato... ...de los 206 días... ...porque mañana ya serán 206 días... ¿eh? ...no cinco, eso es hoy... ...mañana 206... ...y entonces mientras ella cuenta eso... ...nosotros... ...¿pero esa mujer viene de Portugal? ...ella, ella es de Alemania... ...viene de Alemania... ...pero sabe alemán, sabe portugués... ¿eh? ...y entonces vamos a facilitar... ...que si algún medio... Quiere.. Eh, me extraña que Alemania está al lado de Rusia que no sepa el ruso. ¿Eh? Bueno, nosotros, nosotros estamos al lado de nosotros estamos al lado, ¿Al lado de Francia y no sabes tú. Vamos, eh, estamos al lado de Valencia y, ¿Y, y no eh. eh. Ahí te he pillado. Ahí te he pillado, eh, mírala. No, <risa> Hay que no, ver para esta no, huertana. No. <risa> Panocho, Panocho sí, bueno, y pa pa no, si poco más. Panocho pa y no, si Aquí, eh, eh María, Panocho y una miaja, que aquí vosotras, vosotras no me, no me charráis pa' nocho, eh, vosotras no me charráis pa' nocho. Aquí, nadie charra panocho eh Aquí, charrar pa' nocho es un problema muy gordo, eh, es un problema muy gordo, ch charra aquí panocho bueno, esto es la revuelta de la huerta. ¿eh? Son 206 días seguidos, porque nos están poniendo un muro. Veis ahí la policía, como cada día, mientras se aumenta la, la delincuencia en otras partes de la ciudad. Ojo, eso está dicho, ¿eh? Por, creo recordar un sindicato de policía que hizo un comunicado público, un comunicado de prensa. ...y bueno, eh, en Molina Segura están habiendo asaltos a chalet... ...y mientras tanto la policía aquí vigilando a los comedores de pipas, ¿eh? Sí, sí, porque esto aquí ¿qué hacemos? ¿Comer pipas? Aquí en Nochevieja no hubo policía, ¿y qué pasó? Fiesta... ...cuando vino a jugar el Barcelona de la Copa del Rey tampoco había policía, ¿y qué pasó? No pasó nada, pasó nada malo, nada malo. Aquí la gente, lo único que viene es a decir que no queremos un muro. ¿Eh? Que no queremos un muro. Y ya está, ni la pasarela esta, la ballesta. No queremos la ballesta. Ya está. Entonces esto que estás viendo aquí. Pues sí, Loli, el comedor de pipas. Venga, fin de más. Hasta mañana Luego, Isa No sé si está todavía por ahí Pondré en, en Twitter El periscope El periscope de Cuando Grabé en directo y por el día Que se ve bastante bien El paso subterráneo Inacabado Y haciendo un spoiler Asqueroso, repugnante que está en las tejeras, aquí en una población de al lado, ¿eh? en la alcantarilla. Entonces esta noche, a la que llegue a casa, pongo el tweet con el con el, con el vídeo, ¿eh? Con el vídeo. Tengo vídeos y fotos, dice Isa. Adeu, poeta. Quevedo, ¿a quién le dices poeta? Quevedo, nuestra. Por cierto, me sabía tu nombre, me sabía tu nombre, y ahora ya no me lo sé, a, a mí. Oye, pues tengo por aquí una poesía, que no sé si la llegaste a ver o no. Otra cosa es que la, que la ve ahora, pero la tengo por aquí. En este momento no la veo, pero sí que tenemos por una poesía escrita. ¿Me la ha enviado quién? ¿Te han enviado una, una poesía? Buenas. ¿Qué? Sí, no, irregular de ánimo. No, no te estoy grabando. No te estoy grabando. Bueno, pero he seguido con te segui he seguido he el... seguido eh, el, en el Periscope, lo, ¿lo miras también o en Facebook? Sí, sí. O en YouTube. Facebook y por Twitter. Eh? Periscope. También, y. Periscope. Pero... No No, no, no, estamos otra vez, vez? estamos otra vez en ella. Ah, me alegro. No, pues no. Por el. Ah, ya... YouTube. WhatsApp. YouTube. YouTube. Ah, ella, ahí, ahí. ve, Estoy... ve. En YouTube me, me inscribí. ¿también? Well. O sea, que he seguido por todas partes, por el grupo, el grupo de la... Claro, ciudad. claro, claro. Muy bien, muy bien. No te estoy grabando, ¿eh? No te estoy grabando. Venga, sí, venga. Venga, Bueno, que he estado un poco pasicha de no salir ni a la calle. Nada, Lo justo, pero ya... Ya me incorporo otra vez. Bueno, pues... Y... ...en el... bueno, Ricardo... ...en el grupo de, de WhatsApp... ...¿cómo te llamas allí? ¿Sí? ...que hay unas cuantas y... ...claro, claro, claro... ...hay unas cuantas, hay unas cuantas... ...ah, vale, claro, carriño... Sí, ...sí, sí, sí, ya está, ya, ya te tengo ya... ...ay, que sea un poco... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, pues no decaigas... ...eh... ...que aquí hay que levantarse... Bueno, es que, es, que es, muy difícil, es muy difícil conciliar la vida social, personal, los imprevistos familiares, sociales, individuales, laborales, eh, personales, con la lucha, con los estornudos de Juanvi, con todo. Es muy difícil conciliarlo todo. Pero bueno, aquí tienes tu, tu familia también. ¿eh? Aquí también tienes tu gran familia. Mavi. es complicadísimo, ¿eh? <risa> ¿Sí? Bueno, Mavi, pues no, no. Pero aquí. Aquí, Mavi... ¿Y aquí encuentro calor. ¿Eh? Hasta eh. en pleno invierno encontraba calor. ¿Hasta, hasta en pleno invierno? ¿Cómo es? En pleno invierno encontraba calor, es decir, que, que estando un poco triste personalmente, pero aquí encontraba calor. Así es, calor, calor, calor humano. Es un poco un bueno, pues aquí, tú cuando eso dan un toque y... Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Te llevo yo unos paparajotes. Me voy yo, cruzo el muro de la arboleja, agarro de allí, de los, de los limoneros, unas cuantas hojas, me hago unos paparajotes, de los llevo allí con, con, con las demás. Para allá vamos, eh, con tus paparajotes en mano. ¿Eh? Venga, Mavi. Un abrazo. Bueno, mañana. mañana nos vemos las vías. ¿Y siempre prevé mucha gente para el sábado? Pues bastante gente. De Cataluña viene, no sé, 700 personas o así pueden venir. eh. Va a haber una cena, va a haber una, una cena, porque viene ya para la noche. Y aquí... ¿El viernes. Sí, y sí. No, viene el, la noche del sábado para el domingo. Justo el entero se viene, les coincide. No, va a estar allí, allí se entierra la satina y aquí se va a estar para lado. Aquí vamos a estar divirtiéndonos, solidarizándonos, vamos a estar geniales. ¿Pero para el centro van a ir para el centro. No, en, en principio yo creo que vamos a estar por aquí, pero bueno, yo qué sé, esto es. Aquí, ¿qué hacemos nosotros todos los días? Improvisar, ¿no? ¿Qué hacemos todos los días? Si no está planeado nada, está todo improvisado. Pues. Será un poco así, será por mi estado, las multitudes me... Ya. Vamos a ver, vamos a ver. No es que tengo sí, grave. No, pero que, pero sí, que el, el bullicio, el bullicio. A ver, dice, alguien dice que pregunte a Mavi algo sobre Cejín. Ah, sí. Aquí, no lo sé, a ver quién. Mira, la policía ya, ya se va, abre el tráfico rodado. Mientras nos repiten lo de Cejín. Os, a ver, quevedo veo. Ahí. Eh, espera. Un momento, Marigarme, ah, el micro aquí un momentico. Oh, sí. ay, ay. El micro o la pantalla. Parece que estaba oyendo toda la conversación, Sí, claro, claro. Se oye, pero no sí, no, grababa, no, porque no, que pero no te, te grabo te la imagen. No te grabo la imagen y luego se me oye más a mí. A ti se te oía poquito. Ah, dice que es Isa. Isa eh, vives, ¿la conoces? No, pero la o tiene que conocer. Familia. Isa, ¿te conoce a ti Mavi? ¿Te conoce? Qué me qué me Mavi Carreño, dile. ¿No, Quevedo, sí. ¿la poesía era esta? ¿La que tú decías? Sí. Sí. La, Andrés, Andrés. No, no me Isa, la de Alcantarilla, de ¿Es que, es de que nació, que, que es de Cejín. Ella está en la plataforma de el tren por fuera la cantarilla. Isa. No lo conozco, a lo mejor si la veo, yo qué sé. No sé, no. joven. ¡Ah! ¿Qué dice? No sé si me conoce. Es que dice eso, yo que pensaba que te conocía. Que no. No, no, no. Entonces, no. Pues ya que tenemos aquí dos cejineras. ¿Ceginera -ce -ce se dice? Sí, se genera Mira, pues, no sé si era esta la poesía que veo, que decías. Esta, vamos a ver, venga, la voy a decir, a ver. Pero escucha, la conversación que hemos tenido antes... Sí, pero se me, se me ha oído más amiga a ti. Claro, no, que que contándote yo Ah, pero se me ha oído más amiga a ti, no te preocupes. Sí, sí, además, además no has dado mensajes que sea... No, no, no No, no, no te apuras. No, da, da. ¿Qué, qué, ¿Qué has contado? Que eres una superviviente, que luchadora, que viene a las vías... ...y que como un día no venga, pues vamos ahí, ahí... Eh, eh, eh, ...toda la gente ahí, que nos juntamos?... ...que el grupo de Juan y Mercedes, eh, María. María, ¿verdad?... ¿Eh? ...vamos para allá con unos paparajotes de, de, de, de, de limoneros de la, de la arboleja... ...y vamos a tu casa, todo eso es el resumen de la historia que hemos contado... Y yo, o, o allí ...un té, un, un, un, un, un, un roibo, lo que sea... Lo que sea. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Has visto? Si sí, lo sé yo, ya, si estoy ya, para qué, pa qué eh? eh? Ya estoy aquí. Eh, claro, ya, yo yo miro a los ojos y, y veo las infusiones. Mira, pues, esta es una poesía que hace, hace unas semanas publiqué y por eso me decían lo de poeta, claro. A la gente ya va compartiendo las cosas y a mí no me dicen nada. ¿eh? Lo compartí por, por varios sitios, sí. Lo puedo, voy a compartir. Quevedo dice de esto, de compartir, ¿eh? De compartir, claro, la gente ya se ha ido, estamos 205 días de, de protesta en Murcia. Eh, ahora mismo lo que estamos enfocando es que la calle está abierta, ¿eh? Estamos enfocando que, espera, que la calle está abierta al tráfico rodado, la policía ya se ha marchado y aquí lo que nos queda es el monstruo este de la pasarela, el monstruo... ¿Eh? Ah, que mañana, es verdad, ma mañana jueves hay, hay mercado, hay, hay mercado aquí. A ver, mira, os leo la poesía, a ver, si, no sé si la entonaré bien, pero vamos a recitarla de alguna manera. ¿Qué veo? ¿Y qué te parece? Porque esto fue algo así improvisado y dije, va, venga, la publico tal cual. Sí, eso ahí. Venga, mientras vemos la pasarela... Y se la dedicamos a la ballesta dime ¿sí? Venga. ¿sí? venga mientras voy aquí ando... a ver a la ballesta la poesía el poema no poesía el poema el poema es 7 de abril 7 de abril hay un muro de metacrilato es transparente tú no lo ves como ave por volar te sientes libre vuela despacio te podrías estrellar. Son pantallas, sí, acústicas. Apenas puedes oír lo que al otro lado sucede. Sí, ese muro está en Murcia. Al otro lado, Cataluña. Dos pueblos separados que volem abrazarse. Vindrem, os esperem. Pues sí, era una manera de pero la manera de mostrar que también no solamente hay muros no solamente hay muros de, de metaquilatos físicos también hay muros de metaquilato emocionales ¿eh? ¿Eh? que la gente creemos que lo de, que no sé qué la, la maldad o la estupidez o cualquier otra cosa es propiedad exclusiva de, de una región, de un país, de un continente, y eso no es así. Entonces, el muro que hay entre Murcia y Cataluña, de pensar que ya se pueda decir catalanes de manera despectiva, como si fuera un insulto, ¿sabes? A mí... No, eso ya lo llevan haciendo ya desde hace tiempo. Ya, pero fíjate, por ejemplo... Claro. Fuera productos catalanes, fuera. Sí, cosa, claro. cosa absurda, cosa absurda, absurdo, ¿no? Absurdo, cosa absurda. Estamos creando una, un, un odio que no tiene sentido. Eso, un, un, estamos es siendo que... nosotros mismos los nacionalistas, los separatistas, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando realmente. Quien, mueve la quien ha movido muchísima industria de todo tipo ha sido parte de. de, de, de, de partido de Cataluña, bueno otras regiones de España. Y que luego también, mira, si uno quisiera si no quisiera boicotear algo también hace falta tener muchos conocimientos y mucha cultura, porque eso es como las personas que son ateas y luego te dicen gracias a Dios, no me ha pasado nada, pues entonces ¿qué me estás contando? sabes sí, o, la gente... claro, o la gente que es antitaurina y luego dicen pues yo no sé Cambiando de tercio, ¿sabes? Como para cambiar de, de, de tema, ¿no? Este lo sí o no? Todo. Claro, estamos ahí, es decir, por mucho que queramos, nuestra cultura nos, nos envuelve, la cultura y la incultura y es muy difícil, ¿no? Aquí en Murcia también, tú vas a pedir, un, creo que es un sándwich de jamón, lloriqueso y queso, y se llama bikini, ¿no? Aquí en muchos sitios tú vas a pedir, oye, dame un bikini, y te da, no te da un, un, un trapo, ¿no? Te da un un sándwich. ¿Y por qué? Y se llama así pues porque hay una sala de fiestas en Barcelona que se llama Bikini. Y que era pues lo que allí servían más, y en su momento, o lo más típico de allí, y se quedó, o que allí llamaban Bikini, ¿sabes? Pero que se quedó con el nombre de la sala. Entonces aquí, pues, si alguien quiere despreciar también Cataluña, tendrá que decir, pues ahora ya no lo, lo voy a llamar Bikini, ahora lo voy a llamar otra cosa. Entonces te, tendrás que tener un nivel cultural impresionante para ver... ¿Qué pasa? Si un amigo tuyo tiene un apellido catalán, ya tampoco le va a, a, a llamar amigo. Es que no tiene sentido, no tiene sentido alguno, sí. cero, cero, cero, ¿Eh? No, no, no quiero, tiene sentido. No quiero consumir, oh, champán, no quiero consumir nada de, de eso que te estás duchando, te estás duchando, de, todo. Sí, si no sube, y, de pronto ese, Sí. de Cataluña y... oh, ¿Cómo? ¿Qué estoy consumiendo? A ver a, eh, ver, a ver... Sí, ¿no? Ahora ve, ¿no? Va a ser un jabón que no limpia, ¿no? Sí, Cecilio, dime si te vas con alguien... Ah, José Luis. Digo, ¿esto qué es, José Luis? Sí, viene Ricardo. Viene Ricardo y me, y me lleva a casa. José Luis. Aquí ya veis, los vecinos se solidarizan, ¿eh? Los vecinos se solidarizan con, con nosotros siempre. Y con todos, ¿eh? Con todas las personas aquí se solidarizan. Pues... Nada, mmm, Mavi. Vamos a ir dejando esto que ya... Yo aquí estoy cerrando las vías. ¿eh? Ahí quedan unos pocos, allí... Ah, mira qué bien. Hace... Yo yo tenía por costumbre, antes de dormir, leer y escribir poesía. Y ahora ya... ya llegará muerte cinco. Porque yo, yo, sí, Llego muy cansado y también llevo muy activo. Porque aquí me, me paso tiempo. Sí, me... que, que estás muy estimulado. Exactamente, exactamente. sobreestimulado. Bueno, voy, voy a mostrar un poquito la pasarela. Y nos vemos mañana. Venga, Mavi. Bueno, aquí vamos a mostrarme, en este tanto, el monstruo de los horrores. Aquí tenemos la ballesta. Esta nueva arma... ...bélica... ...que... ...se encuentra en Murcia. Y sí, sí, bélica, porque esto bellica no es, ¿eh? bellica no es, bella no es, precisamente. Y esto mucha gente se está negando a que cuando lo inauguren, si es que lo inauguran, porque ojo, en Murcia tenemos un helipuerto que no fue inaugurado en el hospital Reina Sofía y no fue inaugurado porque se aterriza un helicóptero, se derrumba el techo del hospital, ¿qué te parece? Entonces vete a saber si al final se inaugura esta atrocidad metálica. Veremos a ver si se llega a inaugurar o no se llega a inaugurar. Yo no llego a ver lo que muestra, pero todo esto es una chapuza, chapuza, asesina de seres humanos. Y bueno, ¿y si suben mascotas? Mascotas no, animales de compañía. pues Porque anda que tienen una muy buena labor. ¿eh? Soportan muchas veces mejor los animales de compañía que, que, que las personas. Sí, Loli, sí. Gracias a Tutón en, en Cataluña que está mostrando su apoyo. Hay, hay algunos comentarios también desde de Cataluña, pues como de otros lugares, que dice: Disfrutad de lo votado, pues ahí votado al PP, no sé qué, pues disfrutad de lo votado, pues eso os pasa, pues no sé qué. O, o, por ejemplo, que dice: No nos decíais a por ellos cuando salía la Guardia Civil, y eso fue, creo recordar que fue, corregime si me equivoco, en Espinardo, y eran familiares y vecinos de la Guardia Civil que, que salieron para allá. Y aparte, que habrá gente en Murcia que, que tengan odio a Cataluña, pues claro que lo hay. Tienen, tienen fobia a Cataluña, o sé sea, que tienen fobia a volar, fobia a, a número 13, a dormir en el lado derecho de la cama, en el lado izquierdo de la cama, es decir, fobias tenemos, pues, que más que menos tendrá su fobia. ¿vale? Lo que hay que procurar es que esas fobias no dificulten, por lo menos, la vida de las otras personas y menos de muchas personas, ¿no? Entonces, ahora es una oportunidad que la gente comprenda que en Barcelona, en Cataluña, en Murcia, en la región de Murcia, ...hay gente buena, gente mala... ...gente buena que hace cosas malas... ...gente mala que a veces hace cosas buenas... ...gente buena que hace cosas estúpidas... ...gente mala que también hace cosas estúpidas... ...que hay de todo... ...es una muy buena oportunidad... ...para ahorrarse un dineral en terapia... ...en terapia... ...y quitarse esa fobia... ...quitarse la catalanofobia... ...es una gran oportunidad... ...a ver, es como si dijéramos... Eh, ...nos vamos a creer que yo que sé... ...que los gallegos son unos pirómanos... ...y que los andaluces son unos vagos... ...pues eso es una cosa absurda... ¿eh? ...que si tú tienes también... Eh, no sé eh, ¿Qué sería? Galegofobia ¿No? Se podía llamar Sí, porque no es a ver, La fobia no es solamente tener temor a algo también es sentir rechazo ¿De acuerdo? Entonces, igual que la aporofobia Es sentir rechazo a los pobres ¿eh? Hacia los pobres Temor, pero pues también rechazo Hacia los pobres, aporofobia Entonces, tener Galegofobia ¿Por qué? Porque pensás que te vas a ir ahí a hacer un picnic o a un campamento, o sea, un camping y te vas a aprender fútbol. Pues eso no, no tiene sentido. ¿Verdad que no tiene sentido? Pues tampoco tiene sentido pensar que todos los catalanes son independentistas y que todos los independentistas son gente malvada. Pues no. Hay gente que, que le, les da igual lo que suceda allí, hay gente que son independentistas y son muy buena gente, hay gente independentista y son buena gente que hace cosas eh, ...buenas y cosas malas y cosas estúpidas... ...hay gente independentista que hace malas... ...que hace cosas buenas... ...hay gente que no es independentista... ...que es nacionalista española... ...que y, y hace cosas buenas y cosas malas... Es decir lo de, siempre, o sea, ...lo de siempre, ¿no? ...que hay de todo en todo... O sea, es, ...es así de obvio, es así de, de fácil... ...pero lo, lo mismo que lo hay en tu familia... ¿eh? lo mismo que lo hay en tu familia... ...seguro que tienes cumpleaños y hay... ...familiares a los que no invita ...o te casas y hay familiares a los, a los, que, a los que no invitas... ...pues es lo mismo... ...o en tu trabajo, ¿no?... Te vas a tomar algo en el descanso del trabajo y seguro que te vas con uno con una y no, no te vas con otras personas. ¿Por qué? Pues porque una te cae mejor que otra. Si es que es así, incluso habrá las que no puedas ver. Entonces, bueno, dejémonos de chorradas, de tonterías. Ojo, que tenemos derecho a tener nuestras tonterías, a sufrirlas, a padecerlas, ¿vale? En este caso no serían tonterías, serían fobias y bueno, eh, es cuestión de tratarlas. Es cuestión de tratarlas y ya está la catalanofobia se puede tratar. ¿Cómo? Pues mira, si no vas a Cataluña, pues por, por, por ejemplo, puedes venir a, a Murcia, a las vías, el día del entierro de la Sardina, que vendrán bastante gente de, de Cataluña. Si me dicen, oye, ¿y la gente viene de Cataluña? ¿Cómo será? ¿Buena o mala? Pues vamos a ver. Pues si vienen 700 personas, pues por... por por estadística, pues tienen que venir personas buenas y tienen que venir personas malas y tienen que venir personas buenas que hacen cosas malas y personas malas que hacen cosas buenas. Ahora, por lo general, pues personas que vengan a solidarizarse con una causa, pues la mayor probabilidad es que vengan personas muy buenas. ¿Qué es eso? ¿Es que es eso? Entonces, aquí encantadísimos, tienen... Los brazos sobre, los brazos abiertos. A veces hablo un catalán un castellano. Como estando allí, pasé casi todo el tiempo hablando castellano por el trabajo. Y, y bueno, pero una mica para Mientras esperas, medita. Mañana... No será mejor, de tu presencia depende, ni muros ni pasarela, soterramiento ya, no al muro Murcia. Marzo de 2018 hasta 2020. Bueno, la primera parte, en marzo de 2018, ¿eso es seguro? ¿No? Sí, si... bueno, las fechas en Murcia son todas relativas. ¿Eh? Aquí lo llaman todo temporal no provisional provisional esa es la palabra mira si está ahí la palabra la palabra tabú murciana provisional eh si a ti alguien te dice que quiere por ejemplo imagínate que Vodafone fuera murciana pongamos eh pues los, los contratos serían tendría una provisionalidad ¿eh? y, y qué sería la provisionalidad pues que serían eternos porque aquí la en vez de permanencia sería provisionalidad La estación de ferrocarril tiene Es provisional Y lleva más de 155 años ¿Eh? Entonces Mira que si le estamos dando ideas A las empresas de, la, de, de, de, de Teleco de, No se preocupe A partir de ahora su contrato no tendrá permanencia Tendrá provisionalidad Tendrá provisionalidad Será un contrato provisional Avalado por ¡El gobierno de la Región de Murcia! Madre mía, un día os contaré... Un día contaré... La de proyectos que hay de Murcia... Mira... Si llega a admitir cifuentes por lo del máster... En Murcia se tenían que exiliar... Por todas las mentiras que han dicho... Y que siguen diciendo se tendrían que exiliar evidentemente tendrían que pedir exilio en, en algún país que les quisieran aceptar porque no todos los países dirán que sí no no es lo mismo que se quiera exiliar una persona que defienda los derechos humanos a que se quiera exiliar algún político corrupto pero bueno seguro que hay lugares capitalistas que los acogen con buen agrado provisionalmente se entiende claro Se corre con todos los gastos todavía os preguntáis cómo será Bueno gente Nos vamos a despedir aquí En este punto ¿eh? Mañana más 206 días Mañana con nuestros mensajes en alemán En portugués Mañana hay que estar aquí Para que nos vean Bien, bien. Fuera también de España. Fuera de España. Como cada día. Como cada día. Y pero mañana, pues aprovechando un fiesta de primavera, hace un, una, tem, una temperatura agradable, pues podemos estar aquí. Vamos a aprender un poquito de idiomas, que siempre viene bien. eh. Uno nunca sabe si te, te, te, tendrá que salir corriendo ¿eh? de España. Pues viene bien. Y hay ahí Loli con... Claro, lo que pasa es que el portugués no representa solamente a Portugal, sino también a, a Brasil, ¿no? Por eso muchas veces las banderas no representan los idiomas. Pero claro, ¿cómo se pone? Bueno, se puede poner la bandera de Brasil, la portuguesa y la alemana. Y el alemán creo que también se habla en Austria, puede ser. En caso de dudas puedo consultar un trabajo que hice sobre los idiomas en el mundo en primero de bachillerato. Y fíjate que soy capaz de encontrarlo. ¿Eh? Pese a todas las mudanzas. Un guiño a Cifuente. Cifuente es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿eh? para quien no lo sepa. Que esto también dirá la gente, oye, ¿y quién es Cifuente? Cifuente es la presidenta, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Qué bueno, pues. Madrid y Murcia tienen muchos paralelismos lo único que Murcia ha dicho es que aquí las políticas son paralelos y de lelos, lelos nada de nada res de res aquí la gente ha dicho que no es lela que no quiere muros ni pasarela nos vamos mañana 206 días no queremos muro. No queremos muro. Una abrazada a tu Vamos a compartir porque Murcia no se parte. Vamos a seguir difundiendo cada mañana, por la tarde, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Vamos a quitarnos un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Comparte porque Murcia no se parte. Dice, soy los CDRs de, de Murcia, ¿no? Como los centros de, de resistencia, ¿no? Podríamos decirlo aquí de... Adaptarlo aquí para, para Murcia. Mira Félix, ¿eh? ¿eh? Estaba antes aquí y ahora ahí también. Si es que Félix está también en todos sitios. Otro luchador de las vías, Félix. Pues hasta mañana... Una abrazada, un abrazo, un abrazo desde Murcia, fins de abajo.